Suena el silbato, comienza el deporte más emocionante del mundo. Liga Canaria, fútbol 7. Era domingo 15 de mayo, día de la madre y del clásico del fútbol uruguayo cuando amanecía con mucha niebla en el complejo Medina, que nuevamente era sede de la liga canaria de fútbol 7. Y con este ambiente se enfrentaban por la divisional F dos rivales cercanos, el clásico de la zona entre Huracán Melilla y Sporting Colón. El equipo de Melilla venía mucho mejor en la tabla, pero en estos partidos eso es lo que menos importa. El reloj marcaba las 10 y cuarto cuando el equipo rojo formaba con Matías. Julián y Gerardo, como de línea de dos, el poblado mediocampo con Juan Manuel, Bruno y Richard, dejando lugar para Sebastián en el ataque. El conjunto de Colón se paraba con Nicolás en la portería, Xavier y Junior en la saga, Jonathan como contención. Un poco más abiertos, Federico y Matías, y Chino y Ignacio en la ofensiva. Y claro, era un clásico, cosa que se notó desde el comienzo, con un encuentro muy disputado donde se peleaban cada una de las pelotas divididas. Mucho desgaste en un partido de ida y vuelta. Muy atento el juez en controlar el partido desde temprano, no dejando conversar y amonestando cuando debió hacerlo. El marcador lo abrió el conjunto de Sporting Colón, que fue el más insistente en el ataque, pero el equipo de Melilla lo empató rápidamente. Antes del entretiempo el Sporting anota el 2-1 a para ir al descanso con ventaja. Y la tranquilidad llega para el conjunto verde y blanco con el 3-1 a 1 pasado los 10 minutos del segundo tiempo. Pero esa tranquilidad les costó muy caro, ya que el Huracán logra empatar a 5 del final. Pero esto es fútbol y nunca se termina un encuentro antes de tiempo. El equipo menos favorito da el batacazo y logra ponerse 4-3 a 3 por encima de la escolta de la divisional. La, liga es para todos. la liga quiere ser parte. Amigos en la cancha y Mis amigos mi familia a Termina un partido con muchos goles con un resultado a favor del equipo de Colón que busca hacer un buen papel en la Copa de Plata. Así hablan los protagonistas del encuentro, que claramente no fue uno más. Llegamos a 7 justos, eh, sin golero. Eh, pero bueno, está o sea nos mentalizamos de que era un rival muy complicado porque vienen segundos, terceros por ahí, que juegan muy bien. Y bueno, ta, nosotros hicimos más o menos lo que pudimos y bueno, está pudimos sacar unos tres puntos que bueno, ta, para, para la Copa nos viene bien como un envión anímico que digamos. Un rival teóricamente inferior a nosotros porque venía, venía peor en la tabla, nosotros veníamos segundo peleando ahí simplemente por, por diferencia de goles, pero... Pero bueno, este, tampoco subitimar al rival, fue un partido, partido chivo, por decirlo de una manera. Este, pero está ellos copiaron en el momento justo, nosotros lo logramos empatar y, y bueno, este, después por un error de nosotros, no ganaron, pero está son partidos. Este, nosotros estamos en un proceso de, si bien el cuadro nuestro ya tiene unos años, pero ya va sumando gente nueva y, este, y nos vamos conociendo y está. más que nada somos un grupo de amigos y... Y siempre con el espíritu amateur, ¿no? El objetivo es poder, poder pelear la copa. Y bueno, está, y ver en, el, en la Libertadores, ver si bueno hacer un, un, un buen papel. El equipo sigue en proceso de formación todavía, que digamos. Como que recién estamos mucha gente que se fue, mucha gente nueva, pero bueno, ta, estamos ahí, ahí, armando todo. No, Ahora perdimos la chance del campeonato, pero bueno, nos vamos a apuntar a, a todo a la, a la Copa de Oro y al clausura. Feliz día de las madres para todas las madres. Bueno, feliz día a todas las madres. Un saludo para la familia, para los pibes de Colón, que siempre nos apoyan en todos los partidos. Liga Canaria, Fútbol 7,